El Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara albergará este domingo, día 26, de 9 a 2, el vigésimo segundo Duarlón, Ciudad de Marbella. El concejal de actividades deportivas de San Pedro, Javier Mérida, ha presentado el evento junto al asesor del ramo, Juan José Almagro, y el presidente del Club Triarlón Marbella, Tori Mendaña, y ha subrayado que para el ayuntamiento es un placer colaborar con una entidad que tiene una trayectoria brillante y que es una garantía de éxito, como demuestra el hecho de que ya se haya registrado más de medio millar de inscripciones de todas las categorías para una prueba que está absolutamente consolidada. Buenos días, muchísimas gracias a, a todos los medios por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa. Eh, tengo el placer de compartir la mesa con, con Juan José Almagro, el asesor de deportes de la tenencia de alcaldía de San Pedro y con, con Antonio Torri Mendaña, el presidente y alma mater, alma del, del Club Trialón Marbella. Y estamos para presentar el la 20, la 22 segundo Dual Love, Ciudad de Marbella, que tendrá lugar este domingo día 26 de ...de febrero, aquí en la zona sur de San Pedro de Alcántara... Y, ...y para la tenencia de alcaldía... ...y para el Ayuntamiento de Marbella... ...como no puede ser de otra manera... ...es un placer colaborar con, con, con el Club Triatlón Marbella... ...una, una entidad que, que lleva una trayectoria incre, increíble... ...y es una garantía de, de seguridad y de éxito... Eh, bueno, ...darle enhorabuena por, la, por, el, por el éxito que va a ser esta, esta prueba... ...en cuanto a inscripciones... ...y le voy a pasar la palabra a Tony, al presidente... ...para que hable un poco de la... ...de lo que es, cómo se va a desarrollar la prueba. Hola, buenos días a todos... Eh, ...muchas gracias por, por asistir a esta convocatoria... Eh, ...muchas gracias Javi por... ...bueno, por toda la ayuda que el Ayuntamiento de Marbella... ...y la Tenencia de la Alcaldía de San Pedro en especial... No, ...nos brinda al club para poder llevar a cabo... ...la organización de esta prueba... ...como bien ha dicho, 22 años organizando la prueba... ...y todas aquí en esta zona sur de San Pedro... ...y bueno, muy contentos de, por la participación... ...hemos cerrado la, la prueba de mayores en torno a... ...bueno, la, el Dual Long Spring en el que... Eh, ...participan los mayores de 18 años con prácticamente 200 inscritos... ...y la prueba de perteneciente al Circuito Andaluz de, de Menores... Eh, ...la hemos cerrado con aproximadamente 350 participantes... ...con lo cual, bueno, eh, nos, es una garantía de que este fin de semana... ...vamos a tener por aquí, pues eso, prácticamente... ...700, 800 participantes... ...más todos sus acompañantes y demás... Eh, ...esperamos tener como el año pasado... ...pues eso, unas 1.500, 2.000 personas... ...este fin de semana... ...dando vueltas por aquí, por la zona de, ...por la zona sur de San Pedro... ...como bien decía Javi, este... ...este Long Ciudad de Marbella... Eh, ...es la vigésima segunda edición... ...y es una prueba de categoría Spring... ...que pertenece al circuito... ...al circuito provincial de... ...de Duatlón. ...y la prueba consiste fundamentalmente... ...en un primer segmento de carrera de, de 5.000 metros... ...en el que tendrán que dar dos vueltas... ...a un circuito de 2,5. kilómetros y medio... ...que discurre prácticamente en su totalidad... ...por el paseo marítimo y por la avenida Carlos Cano... Eh, ...una vez que los participantes terminen ese segmento... ...tienen un, un, un segmento de bicicleta de 20 kilómetros... ...en el que tienen que darle cinco vueltas... ...a un circuito de 4 kilómetros... ...que discurre fundamentalmente pues eso... ...avenida Carlos Cano y la variante sur de San Pedro... Y una vez que terminen ese segmento de bicicleta, pues eh, comenzará su último segmento de carrera, que será una vuelta al mismo circuito que dieron en, en, el primer, en la primera carrera. Eh, la salida la tenemos prevista a las 9 de la mañana para todos los participantes en categoría masculina. ...y a las 9 y 5 para, los para todas las participantes en categoría femenina... Eh, ...se separan las, eh, las salidas masculinas y femeninas fundamentalmente... ...porque no se permite que los participantes de diferentes sexos... ...puedan ir, digamos, a rueda como decimos nosotros... ...en el que puedan tener cualquier tipo de ayuda de un deportista de otro sexo... ...a la hora de hacer más fácil el, el desarrollo de la prueba... ...tenemos previsto finalizar en torno a las 11 de la mañana... ...y la entrega de trofeos dará comienzo a las 11 y media aproximadamente... ...y también a las 11 y media daremos comienzo a, la, a todas las pruebas de menores... Eh, ...que forman parte de este noveno circuito andaluz de Long, ...ya llevamos, yo creo que todas las ediciones que hemos... ...de, de, de este circuito hemos sido circuito andaluz... Eh, ...aquí en, en San Pedro Alcántara... ...y las pruebas de, de menores darán comienzo pues a las 11 y media... ...con la carrera de juveniles... Eh, y aquí ya lo que vamos haciendo es... ...solo a par una carrera con la otra... ...una vez que finalice una carrera... Damos, ...damos, salida a la siguiente categoría... ...las categorías en las que participan... ...todos los menores son juveniles... Eh, cadetes, infantiles, alevines... ...benjamines y prebenjamines... ...que son los más pe pequeñitos de... ...que pueden participar... ...que tienen que ser todos aquellos chicos... Que, ...que cumplan los cinco años durante... ...el, el año en curso... ...y a partir de ahí, bueno pues iremos iremos haciendo las diferentes carreras en el que saldrán conjuntamente masculinos y femeninos, salvo en la categoría pre-Benjamín y Benjamín, en el que los separamos un poco por seguridad, porque los niños pues, obviamente son eh, algo más inexpertos, sobre todo con el tema de la bicicleta y demás, y para que no haya aglomeraciones y les sea, y les sea mucho más fácil poder, poder desarrollar eh, la actividad. Una vez que terminen todas las categorías de menores, en torno a las 2 de la tarde, daremos la entrega de trofeos de todos los... ...de todas las categorías de, del circuito andaluz de, de dualón No sé si tenéis alguna preguntilla más... Camiseta... ...bueno se le va a dar a todos los participantes... ...obviamente todos los participantes... ...tanto de la carrera de adultos... ...como de la carrera de menores... Tiene, ...tenemos un avituallamiento post-meta... ...preparado para, para los participantes... ...con fruta, agua, bebida isotónica... Eh, ...ya hemos cogido un poco tradición... ...poner unas palmeras gigantes de chocolate... ...y demás historia que a los chavales... ...y a los no tan chavales les, les gusta... ...y casi un poco ya es obligatorio... ...poner esa, esas palmeras en... En postmeta eh, tendremos trofeos para todos, los, para, no para todos los participantes, perdón, para los tres primeros clasificados en cada una de las categorías, tanto masculinas como femeninas, también para la, los tres primeros clasificados absolutos, masculinos y femeninos, para los equipos y para todos los paratriatletas para para, para que participen en la prueba. Eh, también se les regalaremos una vez que lleguen a meta a todos una camiseta conmemorativa de, por su participación en la prueba. Yo antes de, acabar, antes de acabar, me gustaría dar las gracias a bomberos, policía local, a todos los voluntarios, protección civil, a todos los que van a colaborar a ayudar este fin de semana a todos los voluntarios del Triatlón Marbella que van a hacer posible este evento y eh, agradecer a los vecinos y a, los, bueno, a todos los vecinos de la zona de alrededor su comprensión por las posibles molestias que les vayamos a causar este domingo. Así que muchas gracias a todos y nos veremos el domingo por aquí.